Vengo a contaros el resultado de la negociación sobre impuestos que hemos tenido en el seno del Gobierno de Aragón. Eh, la reforma que va a tener el Gobierno de Aragón, en Aragón, los aragoneses, eh, tiene muchísima marca podemita. Por un lado, la reforma del IRPF, favorece al 99% de los aragoneses y grava a ese 1% que es el que acumula la riqueza. Por tanto, estamos hablando de progresividad, que más paguen quienes más tienen y menos quienes menos pueden aportar. Por otro lado, hablamos estos días de que uno de los problemas más serios en el que, te, que tenemos que hacer es en esas facturas energéticas y se deben a los abusos de las grandes empresas energéticas. Hablamos eh, de que nos están exprimiendo, pero además ellos están obteniendo beneficios, por ejemplo, como el Iberdrola, más de 4.200 millones solo este año y por tanto hay que apretarles a ellos porque son los causantes de la, de, de la inflación y de todos los problemas que estamos teniendo ahora. Así aumentamos lo que tienen que pagar por ejemplo por la energía que generan en nuestros embalses ocupando nuestros valles y también por la energía que transportan por el transporte en, las, en alta tensión y por otro lado para beneficiar el pequeño comercio nuestro entramado comercial aragonés eh, subimos el impuesto medioambiental a las grandes superficies Así que eh, la marca Podemita está allí, estamos muy contentos y creemos que estamos cada día construyendo un mejor Aragón.